¿Qué tal cracks? Bienvenidos a un nuevo video de FIFA Móvil Chicos pues hoy vengo a mostrarles un poco más de mi avance en el evento de pretemporada eh, Voy a mostrarles este, que he llegado este, hasta Alemar Así que ahorita lo vamos a reclamar en este video Y también este, vengo a mostrarles pues otra subida de rango más Últimamente pues es lo que estoy trayendo aquí en mi canal Porque pues es lo que está dando el juego de pretemporada y de viaje estelar Pero antes de pasar a eso chicos, este... Quiero probar algo, este, a ver si me funciona a mí. He visto eh, algunos videos de otras personas donde eh, les ha funcionado eso, así que quiero intentarlo yo. Eh, requiero de un jugador en la forja de estrella de GR93. Un jugador este eh, de posición atacante, así que eh, voy a cambiar a mi Cristiano Ronaldo por un jugador este de bronce. Eh, vamos a ver a cuál ponemos uno de bronce que sea el más bajo. Ok, pues eh, voy a poner a este John de GRL-56. Así que pues vamos a ver si esto me funciona a mí, chicos. Me voy directo acá a lo que es a la forja de estrellas. Y la combinación que voy a hacer, chicos, puedo hacer un GRL-93. Así que vamos a entregar esos 75 polvos eh, lunares. Y lo voy a combinar este con un nivel estrella 2, chicos. Ya que eh, por acá eh, los jugadores de GRL-93 que tenemos... Es eh, un delantero, ese es, es Molop, eh, un defensa central que es Wimmer, un delantero eh, que es Afobe, un segundo delantero izquierdo que es Gay y un delantero eh, que es Carrillo. Así que como podrán ver, pues tengo eh, cuatro de las cinco posibilidades de conseguir a un delantero. Estaría pésima mi suerte si me saliera ese eh, defensa central Wimmer. Así que os pues voy a entregar esos eh, 15 puntos de potencia eh, de estrella, chicos, para eh, A completar lo que es la forja de, de jugador. Así que eh, vamos a ver qué me toca. Eh, espero que se me venga ese delantero, ya que me va a servir para otra subida más de rango. Así que vamos viendo, chicos, a ver qué se viene. Se viene en 2, 3, 1. Vaya. Vaya, vaya, vaya. No me la creo. No me la creo. Estaría pésima mi suerte si me saliera ese eh, defensa central, Wimmer. Así que... Tenía una posibilidad de 5 que me tocara ese defensa, chicos. Y tan mal es mi suerte que me tocó. Así que, bueno, voy a dejar pendiente una subida de rango porque eh, estaba requiriendo de un jugador atacante con GR93. Para darle su tercer subida de rango a lo que es mi jugador este aguamellán Pero pues ni modo, ahí está mi suerte chicos, ustedes la acaban de ver Pues vámonos, poder hacerle más rápidamente para cogerlo Se van a venir este, su carta de, eh, de presente y futuro Así que vamos viendo, creo que primero se vienen las monedas sí, Ahí tenemos 1.125.000 monedas chicos Se viene eh, la carta del jugador élite Especial Que voy a poder usar en el siguiente FIFA chicos y se vienen este... Que son más de 100.000 puntos de experiencia creo Y se van a venir los refuerzos de habilidad, perdón Vámonos este, casi casi hasta el final Para eh, mostrarles lo que es la carta de este jugador, este Lemar Que este, ya he logrado conseguir para mi equipo chicos Así que, pues aquí está, se viene en el siguiente Ahí lo tenemos Un extremo izquierdo de G-98 eh, Me voy a borrar la carta eh, para usarla de subida de rango no lo voy a utilizar ahorita chicos, pero pues este, me lo voy a guardar para este, un próximo video. Traerles otra subida de rango chicos. Y pues empezamos con la eh, primera subida de rango. Antes de eso eh, voy a entregar voy a entrenar a este Mares. lo voy a subir un punto de GRL chicos, porque lo requiero en un GRL 96. Para poder usar como requisito en la subida de rango de un mediocampista. Así que voy a entregar estas fichas de 50 mil puntos de experiencia. Que creo que van a ser más que suficientes. Para llevarlo a un GRL 96. Bueno ahí me paso con 13.000 monedas. Perdón. Ahí me paso con 13 puntos de experiencia. Ya la RAPOS pues ya no tiene tanto caso. Estar cuidando los puntos de experiencia chicos. Porque ya el FIFA está por llegar a su fin. Así que voy a entregar 818 mil monedas. Para darle un punto más de GRL a este eh, Mares. Y ya con eso lo puedo usar. En la subida de rango de mi mediocampista. Que va a ser Son Chicos. Así es. Voy a entregarle a Son su segunda subida de rango, chicos. Voy a entregar su carta básica de GRL 80. Como jugador de GRL básico 91, pues voy a entregar a este Khan. Eh, no tengo otro jugador básico con GRL menor a 93 que pueda utilizar. Así que, pues no me queda otra más que eh, dar su carta. Y como jugador de GRL 96 o más, pues voy a entregar este uh, al recién subido de GRL que es Mares. Y ya con esto completo los requisitos para la segunda subida de rango de Son, Así que voy a entregar 2.250.000 monedas chicos. Para eh, obtener otro punto más de, de KRL. Con esta segunda subida de rango de Son. Vámonos ahora por otra subida de rango más. Y es que la siguiente subida de rango va a ser para Cristiano Ronaldo chicos. Como podrán ver. Es mi único jugador de mi Ultimate Team. Al cual no le he dado ninguna subida de rangos. Y es que chicos. Pues la verdad que. Su carta duplicado que es de GRL 90 en el mercado Anda en los 6 millones a 7 millones de monedas chicos Y pues sinceramente se me hacía demasiadas monedas Para gastarlas en una carta que iba a entregar como requisito para subir de rango Si bien es cierto que tengo eh, su carta duplicado del FIFA móvil Que conseguimos este, gratis al iniciar el juego Pero este, no le había dado chicos porque creía que probablemente esta carta se, se podía utilizar para el siguiente FIFA pero ya con el evento eh, de pretemporada donde estamos consiguiendo los jugadores de presente y futuro, pues ya no creo que vaya a ser así. Así que voy a entregar a ese Cristiano Ronaldo que recibimos al inicio del juego. Y como carta básica de GRA 90, chicos, pues voy a entregar a Lenz de El evento de las campañas. Y como jugador de el 95 más, pues voy a entregar una de las cartas de Gerson Martin. Y ya con eso a completo los requisitos para darle a Cristiano Ronaldo su primer subida de rango que voy a entregar 2 millones de monedas para que se venga la primera subida de rango a Cristiano Ronaldo chicos y vean nada más la carta eh, me gusta demasiado este cómo se le eh, extienden esas eh, como tipo alas a la, a la carta, la verdad que se me hace eh, de lo más genial y pues creo que es lo mejor de darle eh, subida de rango a esta carta a Cristiano Ronaldo y qué les parece chicos, pues si le doy su segunda subida de rango Nada más que para esto voy a tener que ir al mercado chicos Y voy a tener que desembolsar varios millones de monedas Pero bueno pues para eso están las monedas Recuerden que las monedas no nos las vamos a poder llevar Para el siguiente FIFA móvil Así que eh, pues les recomiendo que las gasten Y las gasten de buena forma Ya sea este, adquiriendo algún jugador tocho O realizando subida de rango a, a su último team Para que las estén gastando e invirtiendo pues en algo bueno chicos Así que vámonos rápidamente al mercado pues Vamos a buscar... A ese Cristiano Ronaldo de KR90 Y ahorita van a ver cuánto anda en el mercado chicos La última vez que yo lo miré, este, andaba entre los 6 millones y medio a 7 millones de monedas Así que vamos a ver ahorita en cuánto lo logro este, fichar Y pues espero no, no sean demasiadas monedas chicos Así que vamos a, vamos a ponerle aquí en el precio 6 millones 500 mil monedas A ver si me lo logro traer en ese rango de precio Así que vamos a ver rápidamente si sale pues bueno chicos, como podrán ver, hay dos cartas, así que vamos a traernos cualquiera de ellas. Y pues se van casi los 6 millones y medio de moneda chicos, para obtener la carta de grl 90 de Cristiano Ronaldo. Ok, pues ya la tengo chicos, así que vamos a entregarla en los requisitos para darle su segunda subida de rango a Cristiano Ronaldo. Era lo único que me estaba faltando para cumplir con todos los requisitos. Así que como carta eh, de le básico 91, pues voy a entregar la carta de Messi como carta de grl 96 o más. Voy a entregar nuevamente la carta de Gelson Martins. Y como carta duplicada chicos. Pues voy a entregar la carta de los 6 millones y medio de monedas. Y todavía chicos voy a tener que dar 2 millones 250 mil monedas. Para darle su segunda subida de rango a Cristiano Ronaldo. Creo que ha sido el rango más costoso que he tenido. Pero como podrán ver la carta se mira magnífica. Esas alas que le habían salido en la primera subida de rango. Ahora se pintan como de un color dorado. Y la verdad que la carta todavía luce más genial Así que bien valió la pena Porque la carta la verdad que se mira muy chula Creo que con esto eh, logro llegar a un GRL 100, eh, 140 me parece Déjame ver si estoy bien Así es chicos GRL 140 ya Con estas tres subidas de rango que acabo de darle a mi equipo Y pues espero que con esto ahora sí Me pueda alcanzar para llegar a campeón FIFA chicos Ahorita me encuentro en Legendaria 3 y la verdad que me está costando bastante trabajo para, eh, para ganar este aficionados y estar subiendo de división. Y pues ni modo, es que la verdad que varios jugadores este, están haciendo lo mismo que yo. están Sube y sube eh, rangos a su equipo. Porque como les digo, el evento de pretemporada y de viaje estelar. Es lo que está dando. Así que varios lo están aprovechando. Y la verdad que los enfrentamientos de ataque enfrentado. Pues, han ido subiendo de nivel. Y cada vez este, se batalla más. En adquirir las victorias chicos. Bueno pues hasta aquí el video chicos. Espero que les haya gustado. Si así fue por favor suscríbanse al canal. Y activen la campanita de notificaciones. Para que sigan recibiendo más videos como este. Y por favor no olviden dejar su like. Nos vemos en el próximo video. Adiós.